tengo todavía la oportunidad de ponerle auto da igual lo que te ponga aquí no, no te va a contar se fue a la puta no te va a contar dislike mira. xd no te va a contar creo, creo que te ha contado a ver de inicio juego me ha puesto auto xdd <risas>